Hola gente cómo están espero que bien, hoy les traigo un gameplay de Counter-Strike, pero antes de empezar te agradecería si le das like al vídeo y te suscribas al canal, bueno empe... No, bueno. Ajá, ¿y cuando, y Apúntele bien ¿Quieres eh, mi dios. Eh, pa' mano, el de las reyes. El de aquí, el de haciendo. Ah, ya te estoy viendo disparando. Ya te quito, pues. Sí. No te metas conmigo, hijo. ¿Escuchaste? No te metas conmigo. A sacar el ti. El pernalete tú ya sacas! ¿no? en Ya saqué ese pernalete. ¡Gay! ¡Gay! venga. Y yo, y yo. ¡Yo! ¡Ah, sí! ¿Con que se la verga, ¿no? Estás hablando hablando el rapero, papá. Pues. Ah, mira está. mira ahí. se Mira, lo allá arriba, mano. Cúreme. Cúreme la espalda. Ya lo maté. Gracias, mano. Sí, el drogado. es drogado. Que? Pero rumbo se le vio, man? Eh, tú se tiró la gruna. No, asítense. No, papá. Dale, dale. No, tengo Vengo dos balas. Hay otro por aquí. Tengo que recargarla para poder ah, ahí ahí ah. sola... sí. ir a tú. ¡Ay! ¡Tú ¡Te vieron viendo! Yo sé. genio, <risa> señor... Mira, ve, no eso es lo malo. Ya, mátalo. Yo sí, Si, mátalo, mátalo. Ya se debería venir. No sé, no le digo. No, pendejo. No, no, está bien. ¿no? va a tirar en el piso. Debajo del caucho. Bueno, detrás del caucho. Uh, uh, uh. A ver. Ahí, por donde estaba tú. ¿Estabas apuntando? No, oh, pues allá... Ahí, ese mismo. Sí me Me mató y te mató. Pum, pum. ¿Cómo así vale? Ay, que no veo. Ah, ok, ya. ¿Te mataron? Okay. ¿Ya lo maté? lo No, cabal, no sé tú. ¡Un pistolita! <risa> es que, lo que pasa es que. Dejen guardado eso, señor. No, pero si yo estoy hablando así. No, el video... Es... Claro. Claro. Te escuchaba abajo analítico en el juego porque te el a Claro. Yo. Ah, el A el buque. el buque. ¿Puedo? A 33 ¿Puedo? Oh, ¿Nas tan rápido? Yo 31 no, María, Vamos a 30 muertes tan rápido Wepon pues, oh. ¿Qué pasó? No, no eres el mismo hombre que conozco A ver si esa mierda pues Mate. No me matas, ¿cómo así? Claro, porque soy un jugador, ¿cómo me vas a matar? No, no, no, puede. no, no, no, no, no, no, para que, tú veas. Halo para que tú veas. Eso no, no, no, no, es legal. no, no, no, no, es. ¿Lo maté? No, no lo maté. No lo maté. Claro, mano, mira, a ver, tú mataste a uno. Yo acabo recién matado. Tú mataste a un nivel. ver, sigue, mano? ¿A, ¿A ti te parece? Bueno, bueno. Ah, no, no, son su terrorista. Si sí, eh, compré no menos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Oh, no, sí, está bien No, no sé cómo, güey Apúntele bien ah. Está guiado. Eso, bravo Ya vete no, no, ah, que no te veo. Te veo, pero aquí... no, yo no sabía. No, no, <risa> Paparito los pataranques se sí. ¿Sí? oh, no, Yo lo tengo tal. La más. Ya por ese lado. Oh, no, sí. no, A mí me dieron un tiro y me... ¿Qué sí, pana, no te lo porque me caí de esa mierda bien, papu. Minecraft. pizza café? No te por allí. por el ¿Por qué? va yo Oh, yeah. ¿Y ¿quién me está escribiendo? No, que Juan Diego, el otro no se ha dado cuenta. Ah. A ver, ya Diego, mano, no, no, no, no, no, vale se vale Puro menos, menos, oye, pero, la madre? Oye, pero, la madre? Oye, pero, mira madre. pero, pero, pero, mata porque, no porque, okay, sí, yo me yo lo porque, porque, aquí. Están Ay, ¿Por dónde me quedé, mano? No, no, la no. ¿Pero es? esto qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí. lo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Lilin, Lilin, ¿sabes? Con el sonido de la mierda. <risa> esa, esa parte lo voy a cortar ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! no los mataste. Ajá, Vamos, vamos ¡Oh! ¡Oh! vamos ¡Oh! ¡Oh! vamos Ah, porque siempre te matan ahí, ¿no? Sí. sí. Yo soy el único que estoy yendo para la puerta mira... Está viendo la maldita... Sí. Ah, sí, sí. <risa> no. Tres uno, no, dos